Hola, bienvenidos a Google Top Kick. Este es nuestro episodio número 21. Y en esta ocasión les vamos a platicar en la parte de noticias acerca de la nueva cara de Google Play en Android. Gmail cumplió 9 años el primero de abril y lo celebramos con una infografía, una visualización muy interesante de todos los milestones importantes, de todas las cosas que se fueron agregando. También les vamos a presentar y platicar de Google Calendar, que ahora ya lo tenemos en, en español latinoamericano y una integración muy interesante para poner su identidad en Google Plus eh, como una página para sus canales en YouTube. Eso es interesante para todos los creadores de contenido. Y vamos a terminar la parte de noticias con eh, una forma de planificar lo que ocurre con su información en, en, en Google después de, de la muerte con algo que se llama Inactive eh, Account Manager. Eh, por primera vez en nuestra sección de trucos vamos a tener un invitado. Entonces vamos a aprovechar que una superstar de Google Plus y, y Fat Cohen está en México para platicarles de algunos trucos interesantes que pueden hacer con Hangouts. Eh, en la parte de búsquedas de la semana tenemos unas eh, sumamente interesantes, muchas de fútbol, como siempre, algo de drama y los videos más vistos de YouTube. Para terminar, en la sección de noticias para desarrolladores les platicamos de la versión 1.7.7 de Google App Engine y la versión 6.4 de Google AdMob es un SDK para todos los desarrolladores de iOS. Esta semana ocurrieron varias cosas. La primera tiene que ver con un cambio de cara que hicimos para la tienda de Android en, en todos los dispositivos, tabletas eh, y teléfonos. Eh, esta nueva cara de la tienda de Google Play eh, permite poner, digamos, como mayor énfasis en la usabilidad, en encontrar y en descubrir aplicaciones. Entonces, eh, échenle un ojos si tienen un dispositivo Android. Eh, la nueva versión les permite ver, por ejemplo, colecciones, eh, de manera como, como, como ya nos acostumbró ahora Google Now, a, a través, digamos, de un formato como de tarjetas. Eh, es una forma muy inteligente de hacerlo porque antes, encontrar aplicaciones entre las 700,000 que están en la tienda era algo realmente complejo. Y uno de los cambios que, que se mejoró mucho es el flujo de compra. Uh -huh. eh, ahora es muy sencillo eh, poder acceder, digamos, a toda la experiencia de seleccionar la aplicación, comprar, e incluso para las aplicaciones que te venden cosas, también es mucho más eficiente. Todas estas que son freemium y tienen algún contenido extra, ahora el, el proceso de compra desde tu dispositivo es muy fácil, mucho más directo. Realmente creo que, que hace una experiencia integral. Y un, un tip que, que les damos a los desarrolladores es, con este tipo de cosas, con este tipo de cambios que se anuncian, eh, cambio de look and feel, eh, nuevas experiencias, como eh, So, cómo sale la información y cómo se presenta al usuario, siempre se hacen análisis muy interesantes en, en la web que pueden buscar y que seguramente les puede servir para sus aplicaciones, ¿no? Sí. Siempre salen tips interesantes, qué colores, por qué, por qué el, la importancia del white space, por qué la importancia de estas tarjetas que salen, ¿no? ¿Cómo, cómo se simplifica la experiencia del usuario. Entonces, hay muchas cosas que salen alrededor de estos cambios importantes que también pueden ser muy, muy interesantes para, para ustedes. Yo solamente quiero recalcar lo que ya dijiste tú, Paquito, que es la experiencia que puedes generar no solo tú interactuando con Google Play, sino que si tú tienes una aplicación, el API para hacer la compra de productos o de otras aplicaciones dentro de tu aplicación, no solo dentro de Google Play, es eh, mucho mejor porque tú puedes comprar productos desde la aplicación sin salir de la aplicación. Entonces ya no tienes que ir al browser ni nada, desde la aplicación puedes, eh, utilizando el, el, el API, eh, comprar productos, eh, cerrar la ventanita y algo que compraste y tú sigues en la aplicación que desarrollaste. Otra noticia que tenemos es eh, que Gmail cumplió nueve años el primero de abril. Y me parece muy gracioso porque este es un producto que lanzamos hace nueve años, el primero de abril, que es el Full Day en Estados Unidos, como el Día de los Inocentes en algunos países de Latinoamérica. Y cuando lanzamos eh, un, un sistema de mail que tenía una infinidad de espacio para ese entonces, la gente no creía que, era fuera, que fuera cierto porque cada... Sí. Cada año sacamos eh, productos... Eh, Como Gmail Blue. Exacto. Productos que no... Y este sí era es en serio, ¿no? Este es el primer... La primera vez que lanzamos algo que sí es de verdad. Y bueno, en el blog de Gmail pueden ver una infografía muy bonita de los milestones que han pasado durante Así estos nueve es. años y cómo ha progresado el producto. No, yo creo que todos nos acordamos de cómo nos peleábamos por la invitación de Gmail al claro, principio. Sí, y sí. llegó a un punto en el que ya hasta se estaban subastando, me acuerdo perfecto. Sí, claro. eh, es, es, digo, ha sido un, se ve, nueve años no lo crees comparado a cómo el producto ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Entonces, es, es la verdad es que yo creo que es algo que vale mucho la pena no. celebrar. Y siempre, es, por favor, sigan mandando su feedback sobre el producto, qué les gusta, qué no. Créanme, todo lo tomamos muy en serio. Sí, de hecho, la evolución y la, la, la, la gráfica que tenemos ahí para, para que ustedes la vean, muestra en efecto todos los puntos importantes en la evolución de Gmail, cuando se fueron añadiendo soporte para IMAP, cuando crecimos a 10 eh, gigas en, en el inbox, etcétera. Pero creo que eso demuestra que hemos estado poniendo atención, que escuchamos todo lo que, lo que los usuarios necesitan y me parece que, que el producto eh, demuestra con su solidez eh, y, la, y lo, digamos, toda la velocidad que lo caracteriza que es una plataforma que está ahí para, para quedarse. Es parte de nuestra oferta en la nube. Esto es software como servicio, pero es uno de los más eh, avanzados en ese sentido. Y, bueno, hablando de otro, eh, de otro anuncio importante, eh, Google Calendar, eh, liberamos la versión en español latinoamericano que es algo que, bueno, luego nos, nos piden bastante. Sabemos que, bueno, hablar de un español latinoamericano es un poco eh, también ahí, es un reto por, por los múltiples sabores que tenemos, pero eh, se acerca mucho más al día a día y a lo que nosotros hacemos. Entonces, por favor, eh, cámbienlo, vayan, vayan a configuración, cambien el lenguaje y, este, y, y denos su, su feedback también sobre esta nueva versión de Calendar en español de este lado del charco. Sí. Eh, también tenemos una nueva noticia, esta en Google Plus y YouTube, que son como dos plataformas eh, muy interesantes. Esta le va a encantar a todos los creadores de contenido. Si ustedes tienen un canal en, en, en YouTube, ya saben que es relativamente complejo, sobre todo si hay muchas personas que tienen acceso al canal y pueden modificar, subir videos, etcétera. Siempre tienes que andar compartiendo de alguna manera tu contraseña en una hoja de cálculo o de alguna otra manera extraña, ahora les tenemos una propuesta que realmente va a simplificar este manejo de su, de su canal de YouTube y es que ahora pueden asociar su canal con una Plus Page en Google Plus. Y con esto, lo que ustedes ganan es que todas las, las personas que tengan un perfil de Google Plus, que ustedes pongan como administradores, automáticamente pueden gestionar y controlar el, el canal. Eh, la página sirve como página para el canal, pueden cambiarle el formato, eh, realmente hay un par de ejemplos ahí que ya tenemos en el lanzamiento que vale la pena que vean. Les va a encantar, es una integración muy buena para todos los que tienen un canal en YouTube. Claro, y además beneficiarse, siempre vean el beneficio de los dos lados. Eh, to, todos tus seguidores que tienes ya en tu en tu Plus page va a ser mucho más fácil que llevarlos a tu contenido en YouTube y viceversa. La integración, más bien la interacción con, con tus usuarios, con tu público puede ser mucho más natural, eh, con todos los beneficios que tiene el desarrollo del lado de, de Google Plus. Entonces hay yo creo que muchas cosas por ganar. Eh, vayan, actualícenlo, utilícenlo. Claro. ¿no? Hablando de integración, sobre todo, por ejemplo, los Hangouts ahora se, se pegan de manera como muy natural con los canales y les vamos a tener un par de tips más hablando de, de Hangouts y, y de Google+. Así es. Y, bueno, por último, la, la última noticia. No sé por qué no la quería dar yo, <risa> pero en realidad sacamos una nueva herramienta donde ustedes pueden planificar la vida de su contenido, eh, y de su perfil en general de Google eh, después de su muerte. Entonces, ustedes pueden loguearse a esta herramienta y decidir, eh, se llama Inactive Account Manager, vamos a poner el link, y poner eh, un, digamos, un periodo de tiempo donde si la cuenta está inactiva, eh, automáticamente pase algo con información, o que se borra la cuenta o que se manden todas sus fotos, contactos, mails eh, y demás, posts de Google Plus, a uno o más contactos suyos, etcétera, ¿no? Creo que se pueden poner eh, plazos de 3, 6, 9, y 12 meses, 12 meses. de inactividad de la cuenta, entonces eh, automáticamente ese contenido se sí. libera para ciertas sí. personas o la cuenta se borra, ustedes pueden decidir qué hacer con... Claro, y yo creo que es un, es un paso, es una evolución, más que verlo como algo negativo, yo creo que es algo muy positivo, es una evolución normal del ecosistema digital y un reconocimiento que cada vez más... Nuestras vidas están ahí, ¿no? Toda información muy relevante, incluso, bueno, yo en Drive tengo documentos muy importantes de, de muchas cosas y, y la verdad es que de repente pensar que no estás y que esa información ya nadie la pueda acceder, este, sobre todo, bueno, cuando tienes todo eso de password y second factor authentication y todo lo demás, pues va a ser mucho más difícil que alguien pueda acceder a tu cuenta. ¿no? Entonces, con esto, se reconoce ¿no? la, la importancia de, de, de toda la información que puedes tener ahí y que tú decidas qué hacer con esa información sí. si no estás. Y para nuestra sección de trucos tenemos un, un, un invitado especial. Estamos muy, muy contentos. Eh, nos acompaña una verdadera superestrella de Google+. Vamos a darles algo de trucos de Hangouts. Eh, me, me complace presentar a Gifat Cohen, que es la Google Plus Go to Girl. <laughs> G Plus Go to Girl. <laughs> um, so hi, thank you so much for having me. This is great. Um, so one one trick for Hangouts, um, I use Hangouts to drive traffic to my own website. So the way I would do it is I would create an event, and I don't know if this is too high level or not, but me afterwards. <laughs> so I'll create an event um, and I'll send traffic, I'll, I'll send everybody from the event to my website and I'll post the Hangout only on my head, my website. And I will um, share the link to join my Hangout only on my site. So what happens is I can have a Hangout on a specific topic and to the right of it or to the left of it, I can have a call to action or buy now or join my mailing list. And while I'm doing my Hangout, I can say right here to my left, Um, is the button you can click to join my mailing list, to join my membership site, to buy my book, and that way I engage the uh, my followers and I generate traffic and sales at the same time. Nice. I think that's one the things that we normally. Um... I mean, we see tons and tons of technologies out there, but we don't exactly know how to translate that into something that we really need for our site, for our products, our applications, et cetera, right? So I think that's one of the most interesting t uh, tips that we, that, we can, that we can see. Um, how, how have you seen this changed? I mean, when, when you started uh, from the first Hangout, have, have you, how have you seen this growth on, on, on your traffic? Um, on my side? Traffic yet? Um, I got a uh, page rank higher for my site because I asked people to comment right below the Hangout. And so I'm on my website and I can read the comments and I can answer them on the Hangout. And I can also direct them to um, everything on my page. So, for example, I hosted um, David Saitman Garland, I don't know if you know him, wonderful guy who uh, has web shows. And the Hangout was how do you make money from web shows. And um, and on the same day that we hosted the Hangout, he launched uh, a product. And so I said, you know guys, this is uh, the launch of the product. If you want to get 50% off, here's the link right here to the Hangout. It was just the last two minutes of the Hangout. I generated the most sales for that event. And we didn't sell anything, we just educated and invited people to ask questions. So. Mm. Um, it was a very easy way. I never I didn't do anything except that hangout, but it was a very easy way to uh, to show the people the value in his offer. Great. That's a great idea. Uh, are these uh, always hangouts on air? Mine. Um, most of my time is one on one, um, but the ones that on my website are always hang out on air. I have a weekly show. you're all invited. Um, every Thursday, 11 am Central time. Um, and I bring the audience to talk to, you know, superstars. Do you talk to these guys before? <laughs> yes. The ones that enter the hangout. Yeah. So that they behave. Oh no or, no, or no no no no! no okay. I don't. It's open to the public. Okay. If uh, if anyone misbehaves, I tell them in the chat, you know, behave. Okay. And if they don't, I kick them out. So. Great. Yeah. Let's control. <laughs> control <laughs> for you. <laughs> okay. Great. Anything else? I don't know. Um, Uh, one of the um, questions that I have is, um, what's what's kind of the main driver? I mean, for you, when you're designing the content and what you're designing how to educate, how are you gauging or how you're measuring what the people is most interested in? Um, because I'm known as the go-to gal, mm -hmm. <laughs> the G plus go-to gal. Most of my uh, my audience wants the technical side of things. Okay. So, how do you blog? How do you get traffic? How do you make money? Um, but aside of that, I, I choose based on my own interests. So, um, for example, I'm gonna have a hangout with a Holocaust survivor. I'm really interested to know how you've survived the Holocaust and actually keep living on as a person. You know, if everybody tells you you're an idiot, how do you start realizing I'm not an idiot, I'm pretty actually smart. Um, so this is my own interest. So some of my hangouts are what my audience wants and some of them is what I'm interested in. Okay. Bueno, muchas gracias por estar conmigo, esto es genial, gracias. Ahora para las búsquedas de la semana y lo más visto en YouTube, vamos a empezar con Erika. Hola, para las búsquedas de esta semana tenemos que en Argentina fue Mujica por el presidente uruguayo José Mujica que bueno, está pidiendo disculpas por la grabación, eh, por la grabación que se filtró eh, en contra de la presidenta Cristina Kirchner. Eh, en Chile fue Matilde Bonacera, que es, bueno, aparentemente hubo muchos chismes de la farándula esta semana, porque en Chile bueno ella es una figura pública y, bueno, ahí por ahí tiene un escándalo amoroso, entonces salió como la principal búsqueda en Chile. En Perú también fue eh, una chava que se llama Angie Hivaya que está, la está demandando Sex y por, por ahí también trae problemas. Entonces, bueno, muchos dramas en el mundo del espectáculo por allá. Eh, en Colombia fue Víctor Carranza, que él falleció, era un, un empresario esmeraldero colombiano. En España fue Vigas Luna, que también era un director de cine que falleció. En México fue Margaret Thatcher, por, también falleció la ex primera ministra. Y en Uruguay fue bandera nacional, que bueno, estoy investigando y al parecer es eh, que el equipo nacional de Uruguay estrenó la bandera más grande del mundo, entonces... Sí, sí fue muy impresionante, de hecho todo el estadio, incluyendo digamos las vueltas, tenían una, una bandera. Okay. Muy muy ah, impresionante. Bueno, wow. Esa fue la principal búsqueda para allá en Uruguay. Y en Venezuela fue Enrique Capriles, que bueno, él es el presidente de la oposición y hubo un rally eh, la semana pasada y bueno, por las próximas elecciones. Y bueno, en YouTube lo más visto en Argentina y Perú es eh, Andrés Iniesta Magic. Es un gol que mete, la verdad está impresionante. Como que va contra dos jugadores y de alguna manera se pasa el balón hacia atrás. Está muy padre. En Chile fue. Eh, es un video que grabó. Eh, bueno, que se grabó y que se llama Best Skills of Ronaldinho in Flipbook. Entonces son de estos. Como cuando hacen muchos dibujitos y pasan las hojas muy rápido. Mm, entonces sí. es como una animación así de varios como goles y cosas que ha hecho. Wow. Ronaldinho está muy padre. En Colombia fue. Es, eh, el video se titula Colombia Realismo Mágico. Y bueno, es básicamente como un anuncio de turismo para que vayas a visitar Colombia. Y la verdad es que también está muy padre. Si sí dan ganas de ir, entonces. Por ahí, chéquenlo. En España fue eh, League of Legends. Es una entrevista que le hacen a Archie Pix, que es un pro player. Aparentemente League of Legends es un juego online, entonces por ahí le le hacen una entrevista de cómo cuáles son su, sus personajes favoritos y así. Entonces bueno, si les gusta por ahí el juego, chéquenlo. Y en México fue un video de una señora que deja a su perro en la calle y lo está grabando como el coche de atrás. Fue el video más visto y pues muy bien, la verdad, o sea, como que este tipo de culturas y... La, la presión sí. social. Exacto, y cuidar a los animales, que bueno, que esté como tomando revuelo en, en YouTube, ¿no? Entonces, y eso es todo. Muy bien, y las noticias para desarrolladores, tenemos dos. En los eh, releases que estamos haciendo ahora mensuales de App Engine, se liberó la versión 1.7.7, que esta es la última antes del Google I.O. Entonces, dentro de unas tres o cuatro semanas, esperen la última versión antes de Google I.O., que es como la versión. Usualmente ahí incluimos muchas cosas nuevas, pero... La versión. Entre los cambios interesantes en esta ocasión, eh, hay un par que están en preview. Básicamente, eso significa que todavía no, no están, digamos, liberados totalmente para producción, pero hay cosas muy buenas. Una de ellas se llama Outbound socket Básicamente esto les permite hacer aplicaciones eh, que se pueden conectar por ejemplo ya a UDP, hacer cosas con TCP, por ejemplo IMAP o conectarse a otro tipo de servicios. Entonces aplicaciones más ricas ahora es totalmente realizable. Tiene un plugin para Maven para, para que puedan integrar rápidamente sus desarrollos. Eh, y antes existía una restricción de... Tenían que gastar en las versiones de paga al menos 2.10 centavos, 2 dólares con 10 centavos a la semana y se eliminó esa restricción. Ahora, si tienen su aplicación gratuita, le pueden activar la versión de Escala y Crece y Cóbrenme, si es que lo necesita, porque antes no, no podía suceder, ¿no? Si querían la versión de paga, tenían que pagar al menos esa cantidad semanal, ahora ya no está la restricción. Y creo que eso lo hace sumamente atractivo. Todavía más, ¿no? Para que empieces a intentar usar todos estos servicios que la verdad es que son buenísimos, entonces, cada vez menos pretextos. ¿verdad? Sí, exacto. Empezar a jugar que además con esto. Eh, tener la versión de paga trae otros beneficios, además de, eh, digamos, de la posibilidad de escalar más allá de la cuota gratuita. Sí. Eh, hay algunos servicios que solo se activan para la versión de paga, eh, notablemente Edge Caching. Entonces, sí. este. Claro. Y una última que, que se agregó en esta versión 1.7.7 es que ahora soportamos Cloud SDK. También es preview, es decir que. Eh, está, digamos, como a modo de prueba, pero Cloud SDK es... Eh, básicamente es nuestra bolsita de, de juguetes para todo App que Engine. usted necesita <risas> para entrarle a la nube. Exacto. Exacto. En realidad pone todos los SDKs de Java, Python, Go eh, dentro del mismo paquete, pero incluye conexiones para Compute Engine, eh, MySQL en, en la nube, eh, Cloud Storage, etcétera. Entonces, ahora pueden hacer todo incluyendo BigQuery. Pueden utilizar todos estos con un solo eh, paquete de entradas. Sí. Bueno, es un gigantesco bundle of joy. <risa> <risa> sí. Este, Bueno, y la otra noticia que tenemos es el release de la versión 6.4 del SDK de AdMob. AdMob, eh, eh, para los que no sepan, es eh, la tecnología con la cual entregamos eh, anuncios en plataformas móviles, en particular en iOS. Este que es la, la versión que estamos liberando ahorita. Y una de las partes importantes de eh, este release es que ya está totalmente independiente del eh, UDID, que era el, el identificador de dispositivos que ya no es compliant con las reglas de Apple. Eh, hay un nuevo identificador, el AIID, creo. Este,